Y sean todos, bienvenidos a un episodio más de Halo Tips de Halo Latino TV. El día de hoy vamos a comenzar con este producto que de verdad que se los recomiendo en especial para aquellas personas que tienen muchos equipos técnicos o quizás para si tú tienes algo que guardar y no tienes cómo protegerlo, aquí te voy a estar mostrando esa maleta que te va a servir para transportar ese equipo que quieres cuidar para que nadie te lo toque Por entonces vamos a entrar en grano vamos a poner esto bien chévere porque lo que te voy a mostrar el día de hoy te va a encantar así comenzamos y aquí lo tenemos esta maleta va a ayudar a que tú puedas proteger tus equipos o a cualquier artículo que tú quieras guardar de fácil transportación entonces hoy te voy a presentar esta maleta de esta marca Nano que tiene muchísimos modelos pero en especial miren esta de todas es mi favorita comenzamos bueno aquí tenemos por supuesto que nosotros acá en galo Latino tenemos esta gran variedad de maletas he escogido estas tres para mostrarles de las que tenemos porque cada una tiene una función diferente vamos a comenzar por la que les mostré al principio aquí tienen esta es la versión Nanuk 910 es bastante portátil es pequeña como pueden ver un plástico bastante duro este Nanook siempre nos trae todas estas formas para que cuando estén acá, así no se dañen Ve que tiene todas sus formas en específico para que podamos entonces nosotros cargarla Acá en eh, donde la podemos agarrar tiene esta parte que es un anti -resbalante. De igual manera si esto nos molesta mucho ¿Escuchan? Ella queda bien calzada y queda allí Lo bueno de estas maletas todas traen esta función Los clips tienen una manera de protegerse para que no nos molesten entonces, ¿qué es lo que hacemos? La abrimos y miren cómo ellas quedan así y no nos molesta más adelante. Entonces, aquí tienen el autosensor de humedad. Esto se bloquea cuando ellas entran en agua. Automáticamente ya no deja de entrar aire, se cierra, se protegen y ya van a ver que tiene un caucho protector por dentro que evitan que se dañe. Entonces, bueno, vamos a descubrir esta. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Vamos a ver el contenido de cómo es nuestra maleta, esta Nanook, que me encanta, me encanta. Miren, es la segunda que ya compramos. Entonces, así tenemos nosotros todo nuestro equipo de producción de acción. Como ven, ya aquí tenemos entonces nuestra GoPro número 8. Tenemos una muy buena viejita que es la 4 Hero. Tenemos nuestra luz toda la parte de para flotar tenemos otro kit de luz por aquí y bueno lo que les quiero decir es que todo esto viene sellado si ustedes ven acá ven que tienen unos cuadritos esos ustedes poco a poco los van a ir separando yo aconsejo con un exacto van abriendo y van despegando van haciendo su propio diseño como ellos son cuadraditos ellos se desprenden muy muy fácil van haciendo el diseño del equipo que ustedes quieran colocar esto lo venden solo también así que ustedes pueden hacer su pedido y tener solamente la foam para este nano cada maleta nano tiene su propia foam y viene cuando la compran por separado viene con esta y nuevamente viene con la de arriba porque esta tiende con el tiempo a dañarse porque las formas de aquí arriba por lo menos acá está vean cómo se está clavando mucho aquí pero es la idea, la idea es que quede esto bien bien bien apretado y como pueden ver una sección múltiple de muchas cositas aquí todo lo demás le hicimos un diseño para tener práctico para poder sacar las cosas. Entonces bueno, de esta manera ustedes pueden tener el diseño que ustedes prefieran, de los equipos que ustedes quieran colocar, muy fácil para transportar. Como ven, tiene su propio clip aquí, con eh, una mano un poquito más difícil, pero miren, clac y clac, ponemos el otro lado también y listo. Ah, olvidé algo, olvidé algo importante. Vean que esto es lo parte, lo bueno de esto, tiene su propio sensor de humedad aquí que ellos de verdad se cierra hace un clic cuando siente que hay mucha humedad esto es para que cuando si ella cae al agua se queda totalmente sellada ¿Ven? acá está lo que es el sensor lo que le decía me encanta esta maleta se las recomiendo muy buenas en este caso, aquí tenemos nuestro dron. Estas etiquetas que ustedes están viendo no vienen incluidas. Yo se las creé porque si, con tantas maletas que tengo para saber y no estar abriendo cada una. Este modelo es la Nanuk 940 y este modelo en especial viene sola por dentro o trae la versión especial ya diseñada para el dron Solo 3DR que sabemos que trabaja. Con la GoPro Hero 4 Como pueden ver Tiene igual el antirresbalante Tiene su sensor aquí de humedad Tiene los mismos clips Por supuesto que mucho más grande. Vamos a descubrir esta maleta rápidamente Van a ver los mismos clips Lo que hacemos es que bajamos Los lo abrimos Bloqueamos y miren acá Para aquellos que tienen drone 3DR solo Ya viene con el con el diseño ya preestablecido ven que no tiene los, los cortes como el otro ya viene con las formas ya no es el corte individual de cuadrito con cuadrito sino que esto ya viene industrialmente cortado a láser Ven, tiene ya toda su profundidad es más sólido este caucho ya viene con todas las formas específicas para que tú puedas guardar bien tu dron. entonces esta en especial me encanta porque podemos transportar y nos fuimos hasta Colombia con este dron estuvimos por Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla Estuvimos con, en tantas ciudades con esta maleta para arriba y para abajo Pero qué es lo que pasa cuando estamos en el mundo de la televisión Miren, les presento entonces esta que es Fantástica, ya lo van a ver Es la Nanook 935 ¿Y qué tiene esta que no tiene las otras? Nada más y nada menos Comencemos con la parte 5 estrella Es una maleta carry-on Y tiene las medidas específicas Para que la puedas poner dentro del avión Y ahora vamos a descubrirla entonces Miren esto Modo carry-on Tiene como les digo ya las medidas para que cualquier vuelo pueda ir contigo arriba puedes cargarla por este lado si te incomoda mucho la, vers la versión normal con igual, con el antiresbalante, el sensor, los mismos clips miren, tiene la función para cargarla así vea cómo tienen acá sus, sus, sus rueditas para llevarla muy chévere igual misma función de maleta esta Nanuk 935 por supuesto que como les digo estas etiquetas se las he creado yo tiene igual todos tienen versión para colocarle su candado como ustedes quieran y bueno vamos a descubrirla para que vean el equipo Sony que tenemos aquí de reportero abrimos igual igual que la otra vean tiene la versión acá de protección arriba ven que ya va cambiando y se va adaptando a la forma de lo que ustedes estén grabando eh, perdón de lo que ustedes estén guardando acá tiene acá este cuadradito que le hicimos para que calzara con nuestra cámara de grabación Sony aquí todo este diseño vean cómo todos estos se separan porque poco a poco yo le fui haciendo el diseño para que entraran, mire, desde las pilas, las baterías, los micrófonos acá, este otro micrófono, mire cómo entra así. Tenemos los cargadores, micrófono aquí con el Dead Cat, los micrófonos inalámbricos aquí. Vean, todo fue de verdad muy, muy medido. Mira, como fue la primera vez, miren aquí, <ríe> miren esto tan práctico. Yo primero lo hice con un Sharpie. Para ir calculando y maximizando el espacio Y poco a poco fui cortando No se ve como que muy bueno, por aquí se ve que Esta fue mi primera vez <ríe> Entonces bueno, miren Aquí tienen otra versión que ustedes pueden tener Con esta Nano Para que ustedes puedan guardar Sus equipos técnicos Tanto como grandes cámaras, como Cualquier opción, recuerden Ustedes pueden darle la forma que ustedes quieran Cortando poco a poco Miren cómo se... Voy a romperlo un poquito para ustedes. Miren, miren. Voy a romperlo acá para que vean. Miren. Solamente jalan y. ¡Pin! ¿Ven cómo se rompe fácil? ¿Ven? Y así poco a poco, después que le hagan el diseño, cortan. Le dan la profundidad que ustedes quieran. Y ya. Como pueden ver, aquí caben muchísimas cosas. Entonces aquí tenemos nuestra Nanoc 935. ¿Y qué tal? ¡Fantástica! Por supuesto que dependiendo de ese artículo que tú tengas, vas a poder posicionar como ya te expliqué haciendo los cortes y haciendo ese diseño que tú quieras pero como vieron la del dron viene así muy bueno porque la parte de arriba protege muchísimo de que no se te abran esos pedacitos que te dije que tenías que tener muy muy cuidado con eso entonces esta ya, esa ya venía totalmente así como para ese drone existen otras para el DJI entonces ahí tienes ah de hecho vi en que en esta marca, Nanook que tiene algunas maletas de este tamaño que es la 910 y la 920 para que tú puedas guardar tu arma si eres de esas personas que te gustan las armas, ya sean los cuchillos ya sean las armas de fuego vienen algunas ya dependiendo de eso que tú tienes con la forma exacta para colocar todos sus accesorios y colocar esa arma o esas... algunas cámaras también este, en especial hay unas Casio que ya también vienen con esas formas Pero tienen que ver bien que coincida con el modelo de cámara que tú tienes Por el momento, bueno, la que yo le mostré el día de hoy Tiene todo lo que es las cámaras de acción GoPro Que soy fanático de GoPro Y por supuesto con el, con el drone Entonces, bueno, de esta manera terminamos el episodio del día de hoy Pero no se pueden perder el de mañana ¿Qué te puedo decir? Fantástico Muchas gracias a las personas que nos escribieron Y que están pendientes de nuestros videos Así que les voy a estar dejando aquí El link para que tú pin Rápido puedas hacer esa búsqueda Y esa compra directa Se despide el día de hoy Soy Andrés Moreno en este Halo Tips de Halo Latino TV